Linkedin. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Tenemos un problema muy gordo y que a mí me ha llevado muchísimos quebraderos de cabeza. Linkedin cada vez muestra menos nuestras publicaciones. ¿Qué quiere decir esto? que cada vez tenemos menos alcance. Y esto para una marca es un problemón de los gordos. Es un buen marrón. Porque a nivel de marca te puedes pensar que tus contenidos ya no están interesando como antes, que ya no atraen a tu público y que por eso no lo recomiendan o no comentan. Eso puede ser una opción, pero también existe la posibilidad de que el algoritmo no muestre tanto tus publicaciones. Yo estaba rayadísima y de repente en LinkedIn empecé a ver que otras personas que manejan mucho esta red social, como por ejemplo Lucas Aiza, también conocido como calvo con barba, un marquetero, espectacular de Zaragoza, os recomiendo que lo sigáis porque es súper sincero, súper claro y aprenderéis muchísimo. Pues vi que él también tenía este problema en Linkedin, él y muchísimas personas más. Entonces claramente esto no es algo aislado, no es un hecho aislado y también está pasando en otras redes sociales como Twitter o como Instagram. Vamos a centrarnos. Tenemos un problema, ya sea desde empresa, marca personal, persona, etc. ¿Cómo lo solucionamos? Pues vamos a probar. Vamos a intentar llegar a la raíz del problema. ¿Cómo? Con un experimento. Quédate hasta el final, porque verás qué experimento vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y todo lo que vamos a testear. Además, muy importante, te necesitamos. Por favor, si has visto este vídeo en Linkedin, pon un comentario diciendo uno que lo has visto y dos. ¿Qué tipos de publicaciones son las que mejor te funcionan? ¿Para qué? te estarás preguntando. Pues muy fácil, para recopilar todas vuestras sugerencias y hacer el experimento en base a eso. ¿De acuerdo? ¡Comenzamos! ¡Ey! Conviértete en un experto en marketing digital con el curso gratuito de Oniad. ¡Inscríbete ya! Antes de explicaros cómo vamos a hacer el experimento, quiero que veáis por qué lo vamos a realizar dentro vídeo y para ver lo que os comentaba, nos vamos directamente al perfil de LinkedIn de Oniad, la cuenta que tenemos como empresa. Mirad ya a simple vista, el análisis de nuestra actividad de los últimos 30 días, han aumentado los visitantes únicos un 55%, los seguidores un 119%, hasta los clics han aumentado. Pero mirad las impresiones de la publicación, han disminuido un 20%. Solo se ha mostrado a 36 personas en lo que llevamos de tiempo. Lo que es poquísimo. Y eso que hemos hecho la misma técnica que hacemos siempre, ¿eh? Llamada a la atención, menciones, a Facebook, Google... En fin, una locura. Pero es que ayer también lo mismo. El sueño de cualquier empresa. 168 visualizaciones. Aquí, por ejemplo, que compartimos un contenido de, de otra persona, también lo mismo, 48 impresiones. Pero es que la Retaila es igual. Incluso en esta, que compartimos una nota de prensa, que es brutal, de Google y Silicon Valley, que estamos ahora mismo en la Global Conference, mencionamos a seis empresas, hicimos la llamada a la atención, todo, hasta la captura del 20 minutos, que esta vez es una imagen, no es vídeo. Ahora sí que hemos conseguido 1.729 impresiones pero nada tiene que ver con la misma publicación que hicimos muy similar hace dos meses contando que nos íbamos a Silicon Valley y también era de una nota de prensa. En esa tuvimos más de 130 recomendaciones y hemos seguido el mismo patrón. Es que es una locura, ¿eh? Y seguimos mirando y si os fijáis, lo mismo, ¿eh? 263 impresiones y visualizaciones y que no solo subimos vídeos. Aquí, por ejemplo, un GIF. Ha funcionado súper bien, 17 recomendaciones. Eso que es un grife, ¿eh? para que veáis, nos lleva a esto de cabeza. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Con esta publicación vamos a ir recopilando con vuestros comentarios todas las sugerencias que nos deis para hacer un contenido bestial y que 100% debería triunfar en LinkedIn. Es decir, buscamos la publicación perfecta. Te necesitamos. Durante hoy y mañana iremos midiendo toda la repercusión que tiene el contenido. Las iremos recopilando y el lunes de la semana que viene volveremos a publicar la segunda parte de este experimento, contándoos qué es lo que nos ha funcionado y qué es lo que no nos ha funcionado tanto. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, haremos dos publicaciones. Una con este vídeo en nativo y otra sin el vídeo para ver si realmente Linkedin está premiando el contenido audiovisual porque al final nosotros en la mayoría de nuestras publicaciones metemos el vídeo y funciona no funciona quién sabe hay que investigar y la mejor forma de hacerlo es probando 2 cómo lo vamos a difundir bien a través de tres cuentas la primera esta Oniad, más de 2.240 seguidores 2 en la cuenta de Newsan, nuestro CEO, porque tiene más de 9.000 suscriptores, y tres desde la cuenta de Oniad Tecnología Publicitaria, que no es una cuenta de marca, sino de persona. ¿Qué queremos saber con esto? Si hay alguna diferencia entre las mismas publicaciones en las tres cuentas o no. Es decir, si puede ser que el algoritmo premie más una marca, una empresa o una página y ver cómo interactúa nuestra publicación en los diferentes seguidores de cada una de ellas. Y tercera, y esta es la clave, es mantener las mismas publicaciones en las tres cuentas para poder testear qué es lo que cambia. En resumen, este experimento, ¿en qué consiste? Tres cuentas, dos publicaciones, medir, interactuar con vosotros, coger vuestras sugerencias y hacer una publicación el lunes siguiente. ¿Triunfará? ¿No triunfará? ¡Seguidnos la pista porque daremos el resultado! ¿Cuáles son nuestras hipótesis? ¿Qué queremos medir? ¿Qué queremos conseguir? 1. ¿Realmente LinkedIn premia que haya un vídeo en nativo? 2. ¿Puede ser que al ser una cuenta de empresa el alcance se reduzca? 3. ¿Cuánto influye la interacción en las primeras horas de subida del contenido? Cuantos más comentarios, recomendaciones, celebraciones y emoticonos haya en tu contenido, más alcance va a tener, parece obvio. Pero ¿cómo lo conseguimos? Quizá tenemos que reorientar el tipo de publicaciones que hacemos. Ojo a esto, ¿eh? que es muy importante y puede traducirse en un cambio brutal de la estrategia de muchísimas marcas. Y nuestro cuarto objetivo es mejorar entre todos y compartir conocimiento. Nosotros en el vídeo del lunes que viene os daremos todos los tips de lo que hacemos nosotros en las publicaciones. Pero es que además vamos a recopilar todas vuestras sugerencias y entre todos estableceremos cómo debería ser o cómo creemos que será la publicación ideal y perfecta para LinkedIn. Así que no dudéis en participar y dejad vuestro comentario. Amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Por favor, no os olvidéis de participar en el experimento, es cosa de todos. Y por supuesto, suscribíos al canal. ¡Nos vemos!